Quiero preparar una clase que motive al grupo, que sea innovador. Según la programación, debo impartir elementos paratextuales, verbales e icónicos. No encuentro lo que quiero. Se me hace tarde, pero seguiré, porque en internet hay variedad de conocimiento. Interesante. Un libro virtual. ¿Y ahora serán los mismos elementos paratextuales? Pero no aparece tapa, ni contratapa. Esto dice hipertexto, pero no encuentro nada que me ayude. Ah, si hubiera algún experto conectado, ¿quién me ayuda? Bueno, voy a introducir los conceptos referidos a los elementos paratextuales y la clasificación en verbales e icónicos. Aquí explicaré las funciones de los paratextos verbales e icónicos y luego pondré ejemplos analizando ambos en un texto de literatura para el grado.